Saludos familia, arrancó el fin de semana y con él los sorteos de tarde para hoy viernes 10 de febrero. Les saluda Ulises Rodríguez y estoy más que agradecido que me acompañen para presentarlos. Los sorteos serán certificados por la auditora Caridad Quiñones de la firma de Auditores Aquino de Córdoba Alfaro Company y supervisados por el personal de seguridad de Lotería Electrónica aquí en el estudio. Recuerda que tienes muchas maneras de ganar con Lotería Electrónica. Puedes ganar al instante con tus cartones de juegos instantáneos. Puedes jugar tus pegas favoritos, añadirle Wild Ball y también probar tu suerte con Lotto Cash y pedirlo con multiplicador y doble revancha para que tengas esa segunda oportunidad de ganar. Y no podemos olvidar el Powerball, que puedes jugarlo con Power Play y Double Play, que para mañana precisamente te espera con 34 millones de dólares.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 La oportunidad de reemplazar cualquier número ganador del sorteo para ganar premios secundarios llegó con el Wild Ball. No olvides pedirlo. ¿Y qué tal si ahora damos comienzo precisamente al sorteo de esta tarde de Wild Ball? Adelante. Y el número de esta tarde de Wild Ball es el 5. Repito, el 5. Ahora pasamos a pega 2. Mucha suerte si jugaste pega 2. Boleto en mano.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 es el 2 y tercer número es el 7 el número ganador de Pega 3 de esta tarde es el 727 el 727 y concluimos con el Pega 4 mucha suerte familia primer número es el 7 segundo número es el 2 Tercer número es el 0 y cuarto número es el 2. El número ganador de Pega 4 de esta tarde es el 7202, el 7202. Muchas felicidades a todos los ganadores de la tarde de hoy. Visita nuestra página oficial loteriasdepuertorico.pr.gov. Nos esperamos esta noche a las 9 para los sorteos nocturnos. Que pasen todos una excelente tarde. Gracias por sintonizar los sorteos de la lotería electrónica. Tanto de nuestra programación por doble San Juan, wibmtv Mayagüez y wstetv San Juan 11 Mayagüez.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 navideño, se ven las matas llenas de gandules, llenas de flores y bailas, señores, este año he visto mucha iluminación, ¿verdad que sí?, ...por toda la isla después del COVID, la gente ya está saliendo y poco a poco, ¿verdad?, rehaciendo todo nuevamente. Las plazas tan hermosas, miren aquí tenemos unas fotos que nos trae nuestra productora desde el oeste, tenemos ahí la plaza de Aguadilla, pero miren qué belleza, la plaza de Aguadilla, señores, tenemos cuatro fotos hermosas que nos traen desde Aguadilla, Puerto Rico, también tenemos de Aguada, que nos traen fotos también de Aguada... Tenemos tres fotos. ¡Qué bello, señoras y señores! La Navidad es tan hermosa, es tan, es tan llena de felicidad. Así que a celebrarla con nuestra familia, señoras. Anímense y compartan sus fotos con nosotros.